Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y seguimos trabajando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Una vez que hemos trabajado cuestiones de anatomía, viendo determinados elementos que son importantes, vamos a entrar en lo que es el origen, la inserción y las acciones que tienen estos grupos musculares. Recordamos esta imagen donde vemos por capas cuál es la disposición de los cuatro grupos musculares que componen la musculatura abdominal, recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso, de más superficial a más profundo, y vamos a comenzar desde fuera, vamos a empezar desde la superficie viendo el recto abdominal. Nos referimos a su origen e inserción en función de lo que encontramos en los textos de anatomía, pero lo vamos a ver desde una visión más sencilla, utilizando pues, un recurso disponible en internet, que va a ser un vídeo donde no se nos va a mostrar dónde nace, dónde llega y cuáles son algunas de sus acciones. En este caso el recto abdominal, Le planteamos aquí sus acciones más importantes, que son la flexión intervertebral, en este caso del raquis torácico. Así como en la retroversión de la pelvis. En este vídeo vamos a ir viendo esos elementos de origen e inserción. Vemos ahora su disposición, vemos puntos de enganche en la sífisis del pubis, vemos puntos de origen en las bénices sifoides, cartílagos costales de la quinta a séptima costilla. Y Con esa disposición, si se produce un acortamiento del músculo, origen e inserción se acercan y se produce una flexión intervertebral, en este caso torácica. El vídeo nos va a mostrar la retrogresión pélvica, pero sí una acción de la musculatura abdominal sobre la ventilación, porque todos ellos son músculos expiratorios. Un elemento importante que tenemos en el recto abdominal es que por su brazo de palanca, va a ser un músculo que va a tener una gran capacidad para generar esa flexión intervertebral torácica. Continuamos, seguimos en la superficie, nos vamos de la parte más frontal a otra más lateral, formando parte de los músculos anchos del abdomen, el oblicuo externo, con un origen y una inserción que va a determinar unas acciones. Lo vemos de forma visual, pero antes de ello recordamos que el oblicuo externo es capaz de hacer flexión intervertebral, cuando se contrae de forma bilateral, tanto lado derecho como izquierdo, de forma simultánea, pero cuando se contrae de forma unilateral, produce la inclinación hacia el mismo lado, si se contrae el lado derecho, inclinación a la derecha, rotación al lado contrario, si se contrae el lado derecho, rotación a la izquierda, y también retroversión de la pelvis. Veamos un vídeo que nos muestre de dónde nace y dónde llega. Aquí tenemos el oblicuo externo y vamos a ir viendo puntos de origen a nivel de las costillas, de quinta a duodécima, cómo se engancha en la línea alba la zona central y la boneurosis del resto abdominal, pero también en la cresta del pubis y la cresta ilíaca. Mucho más ancho, mucho más amplio, un músculo que también interviene en la ventilación porque todos son expiratorios, y como decíamos, flexión intervertebral-torácica en este caso, pero inclinación al mismo lado, cuando se produce una contracción unilateral y rotación al lado contrario. Tenemos el oblicuo externo, que como comentábamos también colabora en esa fase expiratoria, y sigamos avanzando en profundidad. Vayamos por tanto al oblicuo interno. Su origen, su inserción, desde un planteamiento más teórico, veamos un planteamiento más visual. Igual que el oblicuo externo, cuando se contrae de forma bilateral, es capaz de participar en la flexión intervertebral torácica. Cuando se contrae de forma unilateral, solo un lado inclina hacia ese mismo lado. Si se contrae el lado derecho, hará una inclinación a la derecha, pero al contrario del oblicuo externo es rotador homolateral al mismo lado, de forma que si se contrae el lado derecho realizará rotación hacia la derecha. Igualmente influye sobre el movimiento de la pelvis realizando retroversión como los anteriores grupos musculares. Veamos igualmente su disposición anatómica desde donde nace hasta dónde llega, con una particularidad muy especial, y es que tiene origen en la fascia toracolumbar se engancha en la cresta ilíaca, ligamento inguinal y en una parte más amplia, línea alba y aponeurosis igual que el oblicuo externo, cresta del pubis igualmente y costillas de la décima a la duodécima. Y en cuanto a sus acciones, como indicábamos, va a ser un músculo que va a ser capaz de realizar una flexión intervertebral torácica, es importante tener en cuenta que la musculatura abdominal Mueve la parte torácica, no mueve la parte lumbar de forma directa ni mueve las caderas, inclinación al mismo lado y rotación también al mismo lado. Igualmente va a tener su papel en cuanto a los movimientos expiratorios, o sea, al echar el aire. Continuemos en profundidad, sigamos avanzando lleguemos al final, y al final de la musculatura abdominal la tenemos en el transverso abdominal cuyo nombre ya nos va indicando cuál va a ser su disposición. De forma teórica su origen e inserción y de una forma más visual vamos a ver cuál es su recorrido. Sus acciones principales, la inclinación hacia el mismo lado cuando se contrae de forma unilateral y también la rotación al mismo lado, tal y como lo han mostrado estudios que han analizado cuál es la activación de este grupo muscular al realizar estas acciones. El transverso sobre todo, a nivel de los libros de texto anatómicos, pues se ha relacionado mucho con el aumento de la presión intraabdominal. Desde una visión más general, vemos cómo tiene puntos de unión a la fascia toracolumbar igual que el oblicuo interno, los cartílagos costales de las costillas séptima a duodécima, tiene una disposición de fibras muy horizontal, que lo diferencia de los oblicuos, porque esto por su propio nombre la orientación es más diagonal, también vemos cómo se engancha la cresta ilíaca, igualmente que veíamos anteriormente al ligamento inguinal de esos músculos anchos del abdomen, la línea alba, que es la línea central del abdomen, la aponeurosis, se engancha al recto abdominal y también su unión a nivel del pubis. Y Este es un músculo con las acciones que indicamos, pero que también tiene influencia en la ventilación en los movimientos expiratorios. En resumen, hablando de acciones, pues si hacemos flexión, recto abdominal, oblicuo externo, oblicuo interno colaboran en ella. Para la inclinación tenemos el oblicuo externo, el interno y el transverso, pero del mismo lado. Si hacen una inclinación izquierda, será el lado izquierdo quien trabajará para hacer eso. La rotación del tronco, donde oblicuo interno y oblicuo externo colaboran, al rotar participa uno de un lado y el otro del lado contrario, pero si lo que rotamos es la pelvis y si el tronco queda fijo, invertimos esa relación. Uno hace una cosa, otro hace la contraria, en este caso el oblicuo interno es contralateral, al contrario de lo que hace en el tronco, y el oblicuo externo es homolateral, mismo lado, al contrario de lo que hace cuando lo que se mueve es el tronco. Pero, en definitiva, hablamos de una acción, muchos músculos trabajando para realizar la misma. Finalmente, es importante tener en cuenta que se suele asumir que la musculatura abdominal es una musculatura inhibida que necesita trabajarse. Y, en principio, aunque la evidencia científica, la realidad, nos lleva a que suele ser así, es importante no asumir sino medir y por tanto hacer una valoración de cuál es el nivel de resistencia que tiene una persona. Con esto llegamos al final de este tutorial sobre anatomía abdominal, origen, inserción y acciones. Seguimos trabajando en el MOC de fortalecimiento de la musculatura abdominal de forma efectiva y saludable. Un saludo.